Cuando dos o más cuerpos celestes, normalmente incluyendo al Sol y a la Luna, se alinean, se produce una sicigia. Esta alineación puede producirse desde varias perspectivas. Los eclipses son los ejemplos más frecuentes pero, cuanto más cuerpos impliquen, más raros serán. La alineación vista desde el espacio de los planetas es anómala, pues los planetas exteriores tardan entre 11 a 164 años en completar su órbita. Vista desde la Tierra la última alineación se produjo en el 949 de nuestra era y no volverá a repetirse, hasta el 6 de mayo del 2492.